Hola, hoy estamos con la doctora Amil López, eh, creadora de la dieta coherente, nutricionista y doctora en farmacia. Amil, eh, la compra, un gran problema. Llegas a la compra y todo tiene tan buena pinta. ¿Tú qué consejo nos darías para no llegar al supermercado y llenar el carrito de cosas que no nos convienen nada? Bueno, pues igual que comentamos eh, el día que hablamos de cómo cocinar de forma saludable, es mejor ir a la compra cuando no se tiene hambre ir a la compra ya con la merienda hecha porque la industria alimentaria y todo lo que es el marketing emocional nos tienen súper controlados. No tomamos decisiones de forma voluntaria eh, y objetiva. Eh, nos van guiando pues esos aromas que nos ponen, esa música, eh, dónde se colocan eh, los productos, esos paseos que nos hacen dar por todo el supermercado en busca de los alimentos más básicos. Esas asociaciones que hacen de venta cruzada, pues en la frutería de repente ponen un córner de nata en spray... Porque saben que al final el cerebro pues va a responder ese tipo de estímulos y sobre todo también mmm, saben a qué altura colocarlo. ¿no? El marketing visual lo tienen claro y las cosas de niños las ponen a la altura de sus ojos y entonces es mejor ir a la compra incluso sin hijos. Porque si no, <risa> sí. siempre acabas picando y, y si no pues ponerte un antifaz cuando llegas a la, a la caja registradora. Porque es que siempre ponen mucho artículo por impulso en la caja registradora. Pues eh, chicos chocolatinas, eh, cosas que al final pues, son de poco importe y es fácil que piques eh, cuando, para ir comiendo ya cuando estás eh, con apetito. Entonces yo os invitaría a hacer este ejercicio, anotar en una lista antes de entrar en el súper lo que vas a comprar e intentar ceñirte a dicha lista. De seguro que es súper complicado no picar porque te van sugiriendo ofertas del día o mira qué buena pinta tiene esto, o mira qué buena idea. Y al final, pues hace tanto tiempo que no tomo salmón y mira que ya está aquí eh, preparadito. Bueno, sería el peor de los males, ¿no? Elegir un pescado. Pero es fácil que, que piquemos eh, si vamos con apetito. Sí, pero no viene Navidad, ¿no? Turrones, panetones... Bueno, Navidad ya la vuelta a la esquina porque ya... Eh, nosotros ya aquí en Vigo ya tenemos la ciudad media pertrechada con las luces de Navidad y estamos hoy a 16 de octubre. En breve, seguro que ya a finales de este mes, principios del siguiente, ya empiezan los polvorones, los turrones, las garrapiñadas, la, todo el arsenal. Entonces, a nivel de tentaciones, pues yo siempre recomiendo que es preferible tomar en el desayuno, en el tente de pues un trocito de turrón o un polvorón si es que nos gusta mucho a estar aguantando la tentación y como siempre decimos, toda prohibición genera compulsión, entonces aguantas, aguantas aguantas, hasta el día que tienes una discusión con tu jefe o tienes un problema en casa, te tomas la tableta, la tableta entera del su claro y en el, <risas> el peor momento del día la tarde noche que es cuando ya no lo quemas entonces es mejor tomarlo en momentos del día que sí que lo, lo, lo metabolizas, lo digieres, te sacas esa tentación y mucho mejor. Luego a la hora de la compra lo que no nos debemos olvidar pues siempre aceite de oliva virgen extra incluso para freír porque aguanta más la temperatura de ebullición y es más sano. Yo incluso lo utilizo en la freidora. Eh, conservas tanto de pescado como de vegetales, mm, producto también congelado que no saca de un apuro, no ultra procesados, o sea, yo me refiero pues a pescado congelado o unas gambas que te las haces pues como una pasta y te queda divinamente, o un arrocito pues también con unos calamares que puedas hacerte un periquete. Oh ultraprocesado te, te refieres también a precocinado, ¿no? O sea, lo que ya viene... Todo lo que viene en bolsa y que ya tiene un valor... Eh hipercalórico porque ya está muy procesado normalmente lleva rebozado o lleva masa o es un jamón york eh, que de peor calidad, siempre es mejor el jamón serrano, el ibérico por supuesto mejor o un jamón cocido eh, extra ¿no? que es como se denomina Sí, lo que se les ve que tiene forma de jamón como sí. el de pavo. ¿no? O una pechuga de pavo que es magra, o sea que le ves el músculo porque al final estos eh, ultraprocesados de fiambre es como comerte un bocadillo de pan con pan porque tiene de fécula, de harina o de patata, dependiendo del mercado lo que esté más barato. Entonces, yo soy partidaria también de la leche semi, no quitarle la nata, porque en la nata va la vitamina D y ahora se sabe que la población española, pues tenemos casi todo el mundo carencia de vitamina D y si nos vamos a la leche desnatada, pues perdemos ese, eh, esa ingesta de vitamina D, ese input que es muy necesario para prevenir la osteoporosis. Los panes siempre mejor integrales, igual que la pasta, el arroz. Y si no nos gusta la pasta o el arroz integral, pues cocinarlo al dente para que libere los azúcares más lentamente y no se active la insulina. Y eh, luego revisar etiquetas. Esto si quieres podemos eh, hablar eh, en sí. otro programa de cómo es la nueva ley de etiquetado, cómo ha mejorado pues, para identificar la sal y el sodio que antes se confundía cómo podemos saber si utiliza grasas trans, si utiliza aceite de palma, eh, la cantidad de azúcar, si es mucho, si es poco, eh, si lleva una cantidad de proteína suficiente para garantizar que nos va a mantener el apetito pues, 3-4 horas. Y, y eso yo creo que es muy interesante porque son herramientas para que cualquier persona pueda hacer una mejor elección en la compra. Mira, mire, para acabar el programa de hoy, el pan de supermercado es pan. Eh, no es, hay que comprarlo en la panadería ¿Tú qué recomiendas? Hombre, yo soy defensora de los obradores tradicionales y si sí, puede ser de masa madre, pero un pan de panadería de toda la vida, artesano y si tenemos problemas de estreñimiento, pues integral, porque nos va a ayudar por ese contenido en ensalvado, en fibra, a regular el tránsito. sino pan de panadería, que ya tiene un índice glucémico mucho más favorable que el pan de molde o el pan químico, que le llamo yo, que puedes comprar en algunos supers, en las gasolineras, que son masas eh, fermentadas, que sabemos que una vez que se cocinan, que se cuecen y, y, y están ricas una vez recién hechas, a la media hora, a la hora, se vuelven duras como una piedra. Cuando un pan de hogaza tradicional, de pueblo, de obrador, artesano, está bien dos días. Entonces, quiere decir que la calidad, pues no es la misma. Pues muchas gracias. Con el pan de panadería nos quedamos entonces. Gracias, Samira. Hasta la próxima. Hasta la próxima.